Hola a todos, muy buenas noches, estamos en Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta noche no está Cecilia, nuestra, nuestra conductora, digamos, la capitana de este barco, así que me toca, me toca un poco a mí ordenar el, la contribución y los aportes de, de los dos compañeros que, que tengo. Eh, nos escuchan por las tres emisoras de la radio de la UNER En Paraná, en Concepción del Uruguay y en Concordia Y a través de internet también En radios.uner.edu.ar Así que lo primero que voy a hacer es saludar a, a los dos compañeros que me acompañan esta noche Para hablar de economía, de política, de internacionales Que son Gabriel Weidman y Claudio Coronel Claudio, muy buenas noches Hola, Ina, ¿cómo estás? Muy bien. Con, también muy muy, muy contento. Ceci, perdonanos por todos los errores y fallas de aquí. <ríe> <ríe> en más, <ríe> Tenemos paciencia. Sí, sí. No te vamos a sacar el trabajo, eso es evidente, <ríe> eh, así que no te tenés que preocupar por nada. Eh, Gaby, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Buenas noches, Igna. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo están? Sí, yo creo que no tienen ninguna preocupación porque le podamos no, no, no. reemplazar. No estamos a la altura, pero vamos a hacer lo que podamos en este, en este jueves eso. sin la comandante. Total. Eh, vamos a hablar de muchas cosas, una, una, como este país y este mundo, ¿no? Están interesantes. Ojalá vivan tiempos interesantes. Dice una maldición china y nosotros nos interesa. Así que vamos a hablar punto por punto algunos temas que... Vamos a ir presentando, así que voy a arrancar yo con mi tema, que probablemente vaya sobre el final del programa. Un poco de inflación, pero no de la inflación nuestra, sino de la inflación de los Estados Unidos, de algunas condiciones que se están dando en la economía mundial que son muy, muy interesantes y que, de las cuales se habla mucho en los medios y me gustaría poner algunos matices o una perspectiva que no es estrictamente, digamos, la convencional, es decir, la perspectiva basada en la emisión monetaria como el fundamento de la inflación. Así que ese es mi tema y pasamos ahora a ver de qué nos va a hablar Claudio Coronel esta noche. Gracias, Asigna. Sí, eh, vamos también a estar hablando de inflación, pero vamos a estar hablando de la inflación local, porque hoy INDEC eh, dio a conocer el dato de la inflación de hoy, que para adelantar es de 3,5 igual que el mes pasado, Estuve haciendo unos numeritos, vamos a comentar un poquito eh, la dinámica de los precios, vamos a, a ver los renglones más eh, más importantes que explican este, este esta alza, y eh, bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a terminar a fin de año, quizás, quizás. Eh, está bien, el valor es alto, pero el gobierno pueda, pueda decir que no superó determinada franja que tienen miedo de, de superar, pero vamos a hablarlo después. Bueno, después lo charlamos con más profundidad, ahora vamos a saber... Vamos a adelantar. ¿De qué nos va a hablar Gaby Weiman? Bueno, vamos a traer unos datos que si bien no son tan coyunturales como los de ustedes, que mes a mes uh -huh. tiene mucho para decir, unos datos de la base de gastos hogares del 2018, un poco en el marco de, de un análisis que estamos haciendo ahí desde la facultad, pero que tiene algunos datos interesantes para hablar un poco de estructuración del gasto y algunas perspectivas socioeconómicas. Me parece muy interesante y creo que es fundamental que compartamos incluso nuestro propio proyecto de investigación acá en este espacio porque, bueno, efectivamente nosotros nos dedicamos a esto y podemos aprovecharlo también para dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Así que para eso vamos a tener tiempo a de hablar del programa. Ahora entramos en comunicación con nuestro primer invitado de la noche. Él es... Eh, eh, ¡ja! Casi me meto la pata. Pedro Gaite, economista, investigador de la UBA, becario doctoral del Coliset y no está, está en comunicación con nosotros para hablar un poco de economía, de macroeconomía, y eh, de la realidad actual particularmente. Buenas noches, Pedro, muchas gracias por atender, atendernos, por ponerte en contacto esta noche con nosotros y charlar un poquito de economía. Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación. Eh, no sé si estás, Pedro, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me Perfecto. escuchan? Perfecto. Ahora sí, te escuchamos bien. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Pedro, eh, Argentina es un país que está siempre en la coyuntura y eh, nos gustaría saber cómo ves vos la situación actual de la macroeconomía argentina, eh, considerando de que estamos entrando en la última, en el último tramo digamos, de un proceso electoral que evidentemente ha puesto en jaque, eh, la estabilidad cambiaria, aunque eh, sin eh, digamos, vulnerarla completamente, ¿no? eh, en un contexto de precios internacionales al alza eh, y en una crisis, digámoslo así, que, eh, que más o menos en cámara lenta en relación a la deuda externa en la negociación con el Fondo Monetario. En el marco de estos, estos condicionantes, que al menos yo destaco, ¿cómo ves vos la situación macroeconómica de la Argentina? Sí, Coincido en general con lo que marcás, creo que es una situación macroeconómica muy compleja. Creo que dos de los principales problemas que tiene la, la macro son, como vos mencionás, la cuestión cambiaria, que se ve mucho más patente en la brecha cambiaria y los dólares paralelos, ya sea el blue o los, los dólares financieros, que en el tipo de cambio oficial que está ...más o menos controlado y, y digamos ahí no se ven tantas tensiones... ...y en los precios, no que son de hecho dos variables... ...que en general están muy ligadas en, en la Argentina... ...el tipo de cambio y los precios. La inflación, bueno, hoy salió el dato de inflación del INDE... ...que está por encima del 53% y, y está volviendo a subir... ...venía de algunos meses de, de desaceleración... ...en los últimos meses, septiembre y octubre... ...hubo un nuevo aumento de la inflación... Y eso obviamente genera un montón de problemas. Genera problemas porque repercute en el poder adquisitivo de los salarios, eso merma el, el consumo y, y al caer el consumo se deteriora también la actividad económica que viene de a poquito intentando salir de, de la crisis de la pandemia y lo venía haciendo bastante bien. En los últimos meses se frenó un poco esa recuperación y creo que tiene que ver también con... Eh, este, esta cuestión del aumento de la inflación y, y, y la caída del poder adquisitivo que repercute sobre el consumo, eh, pero creo que hay que marcar acá una cuestión que es importante, que es que hay cierta disociación, diría yo, entre los fundamentos de la macroeconomía y las tensiones cambiarias. ¿Y por qué digo esto? Cuando uno analiza el tipo de cambio real multilateral, que es la medida que en general usamos los economistas para ver la, la competitividad del tipo de cambio, lo que se ve es que no está muy apreciado. De hecho, está por encima del valor que fijó eh, Macri en diciembre de 2015 cuando devaluó y fue un valor que puso el mercado porque era un dólar libre. Bueno, hoy el tipo de cambio es más competitivo aún que ese dólar que se fijó en diciembre de 2015. Cuando uno ve la balanza comercial, lo que observa es que hay un superávit comercial de los más altos de la historia. Está por encima de los 12 mil millones de dólares acumulados al tercer trimestre de este año. Y que el Banco Central viene acumulando reservas. Eh, desde la crisis más aguda que hubo en octubre del año pasado, el Banco Central, con, con la buena liquidación y el aumento de las exportaciones, logró acumular reservas y aumentar un poco el poder de fuego. Pero bueno, lo que se ve es que eh, sigue habiendo ciertos actores que tienen eh, poder de mercado y que pueden influir sobre las expectativas y se genera una idea de que va a haber una devaluación, de que el tipo de cambio está súper apreciado y eso obviamente eh, genera cierta paranoia. La gente quiere comprar dólares, los que pueden fugar los dólares lo fugan y eso repercute sobre la brecha que tiene impactos sobre la economía. Entonces, me parece que la clave está en Cómo el gobierno logra alinear las expectativas con el manejo de la, de la macroeconomía real, digamos que lo que se ve es que hay cierta recuperación económica, de a poquito la economía está saliendo de la crisis más aguda. Eh, de nuevo, el tipo de cambio no, no está apreciado a pesar de todo lo que se dice, hay superávit comercial, de cuenta corriente, el déficit fiscal no es muy alto, de hecho de los más bajos de los últimos años, entonces creo que la situación macroeconómica es más compleja por las expectativas negativas que hay que por los fundamentales reales de, de las variables macroeconómicas, ¿no? Pedro, podríamos agregar ahí, quizás, digamos, matizando mmm, un poco. Yo coincido con lo que vos estás planteando, creo que, que es lo, lo estructural, digamos, ¿no? Pero hay que considerar de que la Argentina. Perdón, tiene ahí ayuda. los perdí, no no estoy escuchando. A ver si me escuchás ahí. Pedro, avísame cuando me escuches. Creo que. Perdón, Pedro, los, no. los perdí, ahí no, no estoy escuchando. Ah, eh, eh, creo que hemos perdido, nos ha perdido Pedro a nosotros en esto. A ver, vamos a intentar retomar la comunicación. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, ahí, ahí los escucho bien. Perfecto. Bueno, te decía básicamente de que si bien estoy de acuerdo con vos en lo fundamental, y creo que esa es una caracterización que comparto, digamos, en buena medida, hay un aspecto que podríamos agregar, que es el hecho de que Argentina tiene una deuda realmente importante con el Fondo Monetario, lo hemos convertido en su principal deudor. Por lejos, eh, y él es nuestro principal acreedor hoy en día además, eh, y eso eh, en, un, en un país en donde siempre hemos tenido inestabilidad en torno a la deuda externa, y la deuda externa ha sido uno de los factores centrales de las crisis cambiarias, eh, agrega alguna incertidumbre, ¿no? Eso hay que decirlo que sí. es un aspecto fundamental, ¿no? Claro, claramente, eso, eso juega, y por eso también hay que ver que se termina negociando con el Fondo Monetario Internacional, que es, creo yo, la herencia más pesada que dejaron los cuatro años de Macrimo, más allá de la crisis social y el aumento de la pobreza, el desempleo y demás en términos macroeconómicos. Esa deuda con el fondo es una mochila que va a costar, en el mejor de los casos, una década a sacarse. Eh, ya se renegoció la deuda con los acreedores privados, eso dio cierto alivio en el corto plazo, no tanto así en el mediano y largo, pero sigue restando la, la negociación con el FMI, que claramente es una deuda que no se puede pagar tal y como está. Eh, los vencimientos de capital el año que viene son cercanos a los 20 mil millones de dólares, en 2023 lo mismo, o sea, es una deuda que no hay posibilidad de pagar tal y como está. Y bueno, es un, es un gran signo de interrogación, creo yo, que se termina firmando. Eh, creo que en general hay consenso desde la política, no sé si tanto desde... De, de, la sociedad civil, digamos, de que hay que renegociar con el fondo y que hay que llegar a un acuerdo, eh, pero bueno, ahí hay un signo de interrogación de qué es lo que efectivamente se termine negociando. Creo yo que es clave que no sea un, un acuerdo que imponga un ajuste fiscal severo porque no hay margen para que Argentina eh, ajuste más el gasto. De nuevo, hay una crisis social muy fuerte y el gasto público en este contexto tiene que, tiene que motorizar la economía y asistir a un montón de gente que está fuera del sistema, eh, y al mismo tiempo que no se impongan las reformas previsionales, laborales y demás, que en general eh, quiere imponer el fondo, que son reformas regresivas, eh, flexibilizadoras, y que lejos de mejorar la situación en la que vive la gente y mejorar la macroeconomía argentina, eh, empeorarían la calidad de vida y, y también creo dificultarían... Eh, esto, el crecimiento económico y empezar a, a pensar en una salida de esta crisis, empezar a pensar en crecimiento y sobre todo en el desarrollo económico. Porque eh, no hay que olvidarnos que la Argentina, más allá de los problemas coyunturales, tiene problemas estructurales eh, dados por su matriz productiva, por el perfil de inserción internacional, que son cuestiones que a veces quedan un poco eh, relegadas en la discusión por todas las emergencias que tiene la coyuntura, pero que claramente es algo que, que Argentina tiene que que atender si de verdad quiere encaminarse en un sendero de, de desarrollo y que la gente pueda vivir bien, ¿no? Te quería preguntar, Claudio Coronel, eh, te abra Pedro, eh, ¿a qué atribuís la, a ver, veníamos el año, el año pasado, eh, una desaceleración de la inflación, después, bueno, de, de la aceleración que tuvimos en los últimos años de Macri, fundamentalmente por la aceleración del tipo de cambio, pero este año, digamos, parecía que luego de una aceleración volvíamos a, a normalizar el sendero de esa aceleración inflacionaria y volvimos a tener de vuelta valores de, de inflación bastante, bastante altos. ¿Por qué pensás vos que tenemos esta, esta aceleración tan alta, que estamos en niveles tan altos de, de, de inflación? Bien, lo primero que hay que decir es que la inflación es un fenómeno multicausal, ¿no? No hay explicaciones... Eh, y recetas mágicas, o sea, en general la inflación se explica por distintos factores. Si querés empiezo diciéndote cuáles son los factores que creo que en este momento no están jugando y después cierro con los que creo que por ahí sí sirven para explicarla. Lo la primero idea. que uno ve es que los factores que en general explican la, la inflación en la Argentina hoy por hoy no están siendo los principales motores. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, que es eh, una de las principales variables que... Que estimula la inflación en nuestro país, hoy por hoy está creciendo muy por debajo del nivel general de precios. El tipo de cambio oficial eh, en el último año aumentó un 30% y la inflación está en torno del 53%. Entonces el tipo de cambio, lejos de fogonear la inflación, está siendo utilizada más como un ancla nominal. Después lo que uno ve es que la inflación por costos por, por ejemplo las tarifas de, de luz, de agua, de energía, de transporte, eh, que también por ahí explicaron la inflación durante el macrismo con aumentos eh, enormes, hoy por hoy están prácticamente congeladas y están creciendo muy por debajo de nuevo de, de la inflación general. El otro factor que muchas veces se plantea como uno de los motores de la inflación es la emisión monetaria, ¿no?, eh, el argumento monetarista de que lo que genera inflación es el déficit fiscal porque hay que financiarlo y eso se hace con emisión monetaria y como aumenta la emisión, aumentan los precios. Lo que uno ve es que primero el déficit fiscal no aumentó considerable este año, de hecho va a cerrar el año muy por debajo de lo que estaba presupuestado, en el presupuesto había un déficit de 4%, seguramente cierre el año en torno al 3% y no hubo tampoco un cambio de tendencia después desde las elecciones y con todo el barullo que hubo en torno a, a, a la austeridad que se planteaba desde el Ministerio de Economía, el déficit fiscal es bajo y el aumento de la base monetaria está muy por debajo de la inflación también. La base monetaria en el último año aumentó un 27-28%. Lo mismo el circulante, es decir, no se ve que lejos de lo que se plantea desde, desde la ortodoxia y desde muchísimos medios de comunicación, eh, se está inundando a, a la economía de billetes. Eso tampoco está jugando. Creo que lo que explica en buena medida la inflación eh, en la Argentina actual es, por un lado, el aumento de los precios internacionales de prácticamente todos los commodities, sobre todo en la primera mitad del año, estoy pensando en el petróleo, pero también en muchos eh, productos que exporta la Argentina, la soja, el trigo, el maíz, la carne, productos que exporta la Argentina y que al aumentar el precio internacional, eso se eh, traspasa, se transmite a los precios internos. Y eso en un contexto de mercados muy concentrados, sobre todo en, en sectores sensibles como puede ser los alimentos, genera que eh, haya ciertos empresarios que, ...pueden aumentar los precios y más en un contexto de inercia que tiene la Argentina hace muchísimo tiempo... ...cuando uno mira la inflación interanual de la Argentina, salvo en, en el año pasado con la pandemia... ...lo que ves que la inflación de 2018 para acá está clavada más o menos en el 50%. O sea, hay una inercia muy alta de la inflación, producto también de que hay eh, concentración de mercado... ...y los, los empresarios pueden eh, fijar precios... Y entonces, en ese contexto, al aumentar el precio internacional, eso se traduce a los precios internos. Cuando uno analiza lo que pasa en el mundo, también ve que hay una aceleración inflacionaria en Estados Unidos. Por ejemplo, el último dato está por encima del 6%. Es la inflación más alta en las últimas tres décadas. España tuvo una inflación mayorista por encima del 25%. Es algo que no se veía en España hace cuatro o cinco décadas. Más cerca en la región, Brasil, por encima del 11%. Es decir, hay un aumento de la inflación prácticamente generalizado en el mundo y que en la Argentina, con la memoria inflacionaria que tenemos y los mecanismos de, de inercia y de ajuste tan aceitados que tenemos en el país, obviamente tiene un impacto más fuerte pero está una consulta ¿cómo se vincula esto también con a ver, eh, la propia estructura que tiene Argentina, porque claramente la estructura económica del país tiene sus propias particularidades y ha cambiado mucho su inserción internacional en los últimos años eh, desde un modelo de donde tenía una inserción comercial una inserción un poco más financiera con fenómenos inflacionarios también con sus propias particularidades con una aceleración, como decías vos que se va acelerando, que se va vinculando también con un proceso de indexación pero que tiene sus determinantes también en un tipo de inserción que fue cambiando, pero que también repercute eh, en términos externos, ¿no? Digo, la, eh, la inserción externa en la inflación. Sí, ni hablar. Es esto que estábamos marcando recién, el hecho de que Argentina tenga un perfil de inserción internacional tan basado en la exportación de, de productos primarios o manufacturas de origen agropecuario principalmente soja, la soja explica, la soja y sus derivados, no harina, aceite, etcétera, explican cerca de un cuarto de las exportaciones totales de la Argentina. Entonces es esperable que en ese escenario, en ese si aumenta el precio internacional de la soja, el empresario local remarque el precio interno, porque básicamente no va a estar dispuesto a vender a un precio eh, local más bajo de el que obtiene eh, internacionalmente. Para eso también el mecanismo de las retenciones, ¿no? que uno de las eh, de los objetivos que tiene, de las funciones que tienen las retenciones, más allá de la cuestión fiscal, que creo que no es la principal, es eh, desacoplar el precio internacional del de precio local. Esto explica un poco también la, la medida quizás un poco drástica que se tomó hace unos meses de suspender directamente las exportaciones de carne. ¿Qué buscaban? Bueno, justamente desacoplar ese precio internacional del local. Podemos hacerle muchas críticas a esa, a esa medida, pero cuando uno ve la dinámica de precio de la carne, es muy marcada. Venía creciendo por encima del 5, 10, hubo meses que creció hasta 20% el precio de la carne y desde que se aplicó esa medida, está estancada o incluso hubo cierta deflación en los precios internos de la carne. Entonces, claramente, hay una conexión entre el perfil de inserción internacional de la Argentina muy primarizado y entonces el aumento de, de esos eh, productos primarios de esos commodities en el mercado internacional se transmite casi uno a uno al mercado doméstico Pedro, muchas gracias por esta comunicación, muy interesante la perspectiva muy clara además, creo que nos podemos hacer una idea sintética de qué es lo que estás pensando para la economía argentina sobre la coyuntura actual y y bueno, en buena medida también estructural y muy completo, además pasamos por todos los puntos probablemente más, más candentes de la macroeconomía argentina así que te dejo un bueno. saludo y un agradecimiento por, por habernos dedicado un tiempo para hablar de esto Bueno, muchas gracias a ustedes, un, un gusto la charla Era Pedro Gaite, economista, investigador de la UBA, becario doctoral del CONICET y hablamos de macroeconomía argentina, acá en Economía de Bolsillo. Vamos a una tanda y volvemos en un ratito. Economía de bolsillo en Twitter. En Twitter. Arroba FCECO UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas UNER. Instagram. Instagram. Arroba FCECO.uner. Economía de bolsillo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo voto al Frente de Todos. Porque vamos a salir adelante. Con trabajo, con producción y con esperanza, vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galiar, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos. Votemos el Frente de Todos. Votemos para adelante. Lista 501. Frente de Todos. La UNER está con vos. Está con vos. Estudia en la Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuatro de cada diez entrerrianos son pobres. De la pobreza salimos generando trabajo decente y de forma solidaria. Rossi, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Lista 50, Partido Socialista. Podemos Entre Ríos. La UNER está con, está vos. con vos Entra a carreras.uner.edu.ar y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte En 2022, estudia en la UNER Universidad Pública y Gratuita Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo entre Ríos y el país, estamos juntos es con Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galear, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos. Lista 501, Frente de Todos. A las elecciones generales 2021, las vivís por Radio UNER. Domingo, 17 y 30 horas. Este año, argentinos y argentinas, volvemos a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Una amplia cobertura local, provincial y nacional para que conozcas minuto a minuto cuáles son los resultados. Domingo, 17 y 30 horas. A las elecciones generales 2021, las vivís por Radio UNER. La democracia se escucha. Espacio sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Mobilizadas y en las calles conquistamos el aborto legal. Las mujeres y las disidencias tenemos los trabajos peores pagos. las jubilaciones es más bajas y sufrimos la violencia de género. Ni un paso atrás frente a la derecha y a la Con la fuerza de la ola verde vamos por todos los reclamos. Entre Ríos, Nadia Burgos, diputada. Lista 10R, MST9, izquierda, en el Fiduidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100 mil pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico de Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque estamos convencidos que podemos vivir en un país y una provincia con trabajo y educación de calidad, estamos juntos. Es Confrigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502. Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mi nombre es Yamila Puntín. Trabajo en la empresa que está haciendo la Ruta 12. Eh, veo que todo va mejorando. Mis vecinos y gente que conozco volvió a tener trabajo. Se está reactivando todo. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galear, Tomás Ledesma. Diputados Nacionales por Entre Ríos. Lista 501. Frente de Todos. Facultad de Ciencias. ...estás en Economía de Bolsillo... ...el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER... ...tu lugar se escucha... ...estamos ahora entrando en nuestro segundo bloque... ...de Economía de Bolsillo por todas las radios de la, de la UNER... ...esta noche sin Cecilia como decíamos recién... ...desde luego la extrañamos un montón... Eh, pero vamos a, a defendernos en esta, en esta tarea de, de llevar adelante el, la conducción del, del programa. Y se nos hace bastante fácil cuando tenemos a tan buenos invitados y sobre todo como mis compañeros que me están ayudando. Eh, y en este momento ya estás conectado y charlando con nosotros fuera de aire, eh, Leónidas Osvaldo Girardín. Él es economista especializado en temas de ambiente, cambio climático, investigador del CONICET, eh, investigador en la Fundación Mariloche y además es miembro de los equipos de expertos de las Naciones Unidas ¿no? para investigaciones sobre el cambio climático ¿no? y el IPCC, con el cual estuvimos charlando cuando salió el informe hace relativamente poco, invitamos también a, otras, a otros investigadores y ahora vamos a hablar con él sobre temas energéticos, cambio climático son aspectos que están muy relacionados y, y, y creo que va a ser muy interesante. Leonidas, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos por, por estar con nosotros en Economía de Bolsillo. No, buenas noches y muchas gracias a ustedes por interesarse en que yo participe Al contrario al contrario, es, eh, nosotros estamos, digamos, por decirlo de manera preocupados, hace rato que venimos charlando sobre el tema energético en este programa es uno, digamos, de los tópicos que, que, que es recurrente eh, porque el mundo, eh, hemos visto que uno puede ver, ¿no?, eh, precios al alza en los recursos y los hidrocarburos, gas, carbón, petróleo, apagones en la principal economía industrial en crecimiento como es China ¿no?, de los últimos 20 años, eh, algunas dificultades para conseguir combustible en algunos países europeos una inflación del 25% del índice de precios mayorista en, en España, muy en buena medida vinculada a la energía eléctrica, y en el marco de todo esto hay una cumbre eh, por el cambio climático que está abogando digamos, por un reemplazo de, la, de los recursos, de la, de las fuentes fósiles, digamos, por las energías renovables. ¿Cómo, ¿Cómo atamos todo este mundo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué, eh, ¿qué aspectos consideras que son claves o estructurales? Es complejo, la verdad, eh, es un tema complejo, porque por un lado, eh, a ver, si uno se pone a analizar cómo era la matriz energética en el año 73, previo a la crisis del petróleo, y un casi un 90%, si sí, le pifiaré por muy poco, era combustible fósil. Claro. Si vos ves la matriz energética mundial hoy, más del 85% es combustible fósil. Y mirá que pasaron cosas en 50 años. Eh, así que me da la impresión que, por un lado, hay una inercia muy fuerte en el sistema energético, eh, más allá de los esfuerzos que se hacen, de eh, el, el avance tecnológico y de, a ver, la toma de conciencia por el papel. ...del sector energético, fundamentalmente de los combustibles fósiles... ...en toda una serie de cuestiones en las cuales el cambio climático es la más globalizada... ...pero también eh, teniendo en cuenta que un porcentaje importante de ese combustible fósil es carbón... ...está todo el tema de la lluvia ácida, la contaminación transfronteriza... ...la contaminación local con partículas, que en el caso argentino como el combustible fósil por excelencia... Eh, que quemamos es gas natural, eh, no no es un problema que se note tanto, salvo en algunos eh, en algunos puntos, puede ser, no sé, en algún momento sornos apla, eh, en algún momento Tucumán o Córdoba, por cuestiones ligadas con la inversión térmica, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Eh, eh, todo eso ligado a problemas geopolíticos también, porque, a ver, una, un, un, un tema no despreciable de la crisis energética europea tiene que ver con el hecho de eh, las trabas para el gasoducto que va directamente por el Báltico desde Rusia hasta Alemania, sin pasar por Ucrania, eh, que por cuestiones fundamentalmente ligadas al veto de Estados Unidos y de algunos otros líderes europeos, eh, digamos, no, no, no camina. Que eso aliviaría bastante un tema que no solo es energético, sino también eh, social. Porque, eh, a ver, en España pasaron en un año eh, el megawattora, que para tener una idea, acá... Yo no tengo el precio hoy de camisa, pero entre el primero de agosto y el 31 de octubre fue de 930 pesos el megawatt hora mayorista. Bueno, en Europa estamos hablando de 200 dólares. Cuando el año pasado estaba alrededor de 66, digamos, en lugares como España. Eh, en Alemania es un poquito menos. Eh, esto implica... Que ya estemos hablando en Europa no de pobreza energética o sea, no de gente que gasta más del 10% de su ingreso para pagar la, la, la tarifa energética sino de indigencia energética gente que gasta más del 20% de su ingreso para poder eh, en algunos casos eh, calefaccionar la vivienda o sea, si uno ve eh, la cantidad de personas que mueren eh, por año, en invierno, en las latitudes altas de países desarrollados por eh, eh, déficit en, en términos de calefacción, estamos hablando de un esquema eh, complejo y difícil, porque aparte uh -huh. los países europeos se comprometieron a emisiones cero en el 2050. El 2050 es dentro de 30 años, estamos hablando que en los pasados 50 movimos muy poquitito el amperímetro de, de cómo se reparte esa matriz energética es un combo explosivo sí, <risa> en sí. aparte vos tenés países que quieras o no eh, para aumentar el nivel de vida de su población eh, y que están pasando un proceso fuerte de urbanización, y todo proceso de urbanización implica multiplicar la cantidad de energía que usas, porque los usos que tienes en el campo, por más electrificación rural y modernización que tengas, son mucho menos que en la ciudad. Uh -huh. Estamos hablando de China, India fundamentalmente, pero también Indonesia, o sea... Todo eso es un combo explosivo, porque esa gente va a necesitar más energía, energía que, eh, si no se la damos en términos de combustible fósil, eh, las renovables no, no van a dar abasto, porque aparte, las renovables, por más onda que le pongamos, son intermitentes cuando no hay sol. Cuando no hay viento, tiene que tener potencia de respaldo, que generalmente es térmica, sino sí, no. nuclear que es la otra ola que se está viendo en algunos países que habían abandonado eh, la energía nuclear por un tema ligado fundamentalmente con la falta de aceptación social, eh, y hoy en día están pensando de vuelta en eh, retomar esa opción nuclear, fundamentalmente en el este de Asia. En Europa eh, es más complicado, porque ahí la presión social es mucho es mucho mayor, ¿no? pero es un combo muy complejo. A ver, en el, en el sentido de que siempre, para librarnos de, del problema de explicar algo, decimos que algo es complejo, pero esta vez complejo es complejo en serio. O sea, hay muchas variables que se autodeterminan. O sea que una te define a la otra y toca cualquier cosa y, y, y, y se complica. Sobre todo por esto que decíamos, en países... A ver, que tienen un ingreso per cápita importante, estamos hablando de indigencia energética de una parte sí, sí. de la población. No, no, no. Leoridas, hay una pregunta que, que no es fácil de responder, yo no sé si es posible responder ahora, que es en qué medida estamos en una circunstancia de escasez de combustibles fósiles. Es decir, si más allá de que tengamos la necesidad de reemplazarlos por razones climáticas, Además, no hay al mismo tiempo una... Un, no llegamos al famoso pico, digamos, ¿no? El pico, o lo hemos pasado, el famoso pico de producción de petróleo de gas o de carbón. Eh, eh, mira, eso, ¿Eso se sabe, no se sabe? ¿Hay claridad? ¿Se sabe cuántas reservas hay en el planeta? Mirá, eh, yo no sé decirlo en términos de petróleo eh, y gas, porque no conozco el potencial de... Eh, lo no convencional, lo que ahora se dice jail, que antes se decía quisto bituminoso, eh, porque eso depende mucho de los costos y también en lugares poblados depende de tener la licencia social para hacerlo, porque estás usando muchísima agua, tenés toda una serie de cuestiones. En términos de carbón, eh, las reservas al consumo actual son de cerca de 300 años. O sea, eh, no pareciera que el tema del, de, del precio tiene que ver eh, tanto con, el, con la escasez como con ciertas cuestiones que tienen que ver con, bueno, eh, a ver, eh, manejos en términos de restricción de la oferta en un momento en que hay mucha demanda y con, a ver, eh, a ver, uno siente que en algunos casos los políticos lo podrían utilizar como excusa, pero tenemos una pandemia que es una cosa eh, que es totalmente inédita en un siglo, y que aparte sí, sí. es inédita en la historia, porque hace un siglo la interconexión que había, vos para ir a Europa tardaba tres meses, o sea... Eh, sí. Con, con esta conexión en tiempo real que tenemos hoy, me parece que esto es eh, absolutamente inédito. Eh, y eso implicó desde cierto punto, sobre todo por el tema de eh, el parate del transporte, sí. eh, una cuestión de, eh, a ver, eh, por ahí faltantes... Eh, en el corto plazo, eh, que hicieron subir precios, o también movimientos especulativos. Eh, la OPEP está tam, eh, digamos, no quiere aumentar demasiado su, la producción petrolera. Eh, todo esto, obviamente, también tiene cuestiones ambientales atrás que nadie está planteando. Bueno, eh, producamos petróleo, quememos, eh, quememos carbón, pero eh, da la impresión que pasa algo parecido... Eh, a lo que pasa con los alimentos. O sea, hay hambre en el mundo, pero sobran alimentos en el mundo. El problema es que aquellos que tienen hambre no acceden a esos alimentos. Leonidas, hay una cuestión también que, que es un interrogante, porque evidentemente no va a ser sencillo modificar la matriz energética, vos lo comentabas recién con total claridad, hace 40 años que venimos con la misma, y eh, se sabía lo mismo que se sabe hoy en muchos aspectos de modo tal de que uno puede prepararse tranquilamente para el peor escenario que estima el IPCC. La pregunta es, ¿todos los lugares del mundo van a estar impactados de la misma manera o el cambio climático puede hacer que algunos lugares se conviertan en beneficiados y otros sean perjudicados? Y mira, eh, con un... Eh, a ver... Hay una cosa que, que, que a mí siempre me aparece cuando empiezo a dar alguna clase sobre aspectos socioeconómicos y geopolíticos del cambio climático. Y es que hay una visión naif del cambio climático que es la que dice bueno, como esto nos afecta a todos, todos vamos a tener la misma disposición a, eh, a ver, hacerle frente a este tema con la misma responsabilidad. Y hay una heterogeneidad muy grande. Hay una heterogeneidad muy grande en la responsabilidad histórica que, a ver, las concentraciones atmosféricas actuales de gases de efecto invernadero, en muchos casos tienen que ver con emisiones de hace 150 años. O sea, China ahora es el principal responsable. Hace 650 sí. años sabemos claramente. Sí, fue Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que nosotros en el 90... En el 92. En la Convención Marco de Cambio Climático decíamos... ...en el 2000 vamos a emitir lo mismo que en el 90. En el 97. En el protocolo de Kyoto ya lo pateábamos para el 2008-2012. Diciendo, bueno, vamos a bajar un 5% los países más desarrollados. Ahora lo estamos pateando para el 2030. Mientras vos sigas barriendo abajo la alfombra, toda la basura... Seguro que en algún momento los chinos, los indios, los indonesios van a ser los culpables de todo porque tienen tres cuartas partes, no sé, te, por lo menos dos tercios de la población mundial vive ahí. Y en algún momento, no te digo que van a, eh, a emitir 20 toneladas per cápita como, como los lo norteamericanos, pero van a acercarse o en algunos casos pasar lo que hoy es el promedio mundial. Y lógico que ahí va a ser muy difícil saber cómo eh, va a impactar el modelo climático, que por otro lado no, ti, no es lineal, o sea, no hay mucha incertidumbre en términos de si los escenarios más duros que plantea el IPCC se van a dar al 2100, o se van a dar antes, o si por ahí eh, pasa otra cosa y no, y, y no necesariamente se da. Eh, hay, digamos, todo un abanico de medidas donde, obviamente, el sector energético es el sigue siendo el 80% de las emisiones mundiales. Le quieren echar la culpa a las vacas. Está bien. El sector ganadero es importante en países como Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda. Eh, pero el 80% de las emisiones sigue siendo el sector energético. Y las principales las principales opciones de mitigación siguen estando ahí, fundamentalmente por el lado de la eficiencia energética, que eh, a mediano plazo eh, son en muchos casos opciones win-win, porque emitir menos y ahorrar plata. Eh, y aparte amplía otra cosa que no muchas veces se ve, el sector energético no solo es causante, de una parte importante de las emisiones y el cambio climático. También es vulnerable el cambio climático. O sea, hay dos o tres años seguidos de sequía y vos tenés un 50%, ahora un poquito menos, un 40% de generación hidroeléctrica y te quiero ver en verano cuando hace 40 grados y tenés que largar las hidro del Comahue si no tienen agua suficiente para cubrir... Todos los usos, porque en la Argentina, ojo, las hidroeléctricas no son solo hidroeléctricas, son de uso múltiple, son para riego claro. son para control de crecida uh -huh. o sea, necesito un caudal ecológico mínimo, pero hay una capacidad de embalse. Leonidas, y hablando de, de Argentina, ¿cómo, ¿cómo está posicionada Argentina en, en, en todo esto?, Particularmente, bueno, ahora se están, están anunciando la, las inversiones por esto lo que llaman el hidrógeno verde, eh, en su momento, hace 3, 4 años atrás, estábamos hablando del boom de eh, las energías eólicas, eh, eh, ¿en qué posición está Argentina y qué potencialidad tiene de ser un productor de energías eh, renovables?, a ver teniendo en cuenta claramente que Argentina en el contexto actual tiene que darle manija a Vaca Muerta, sin lugar a dudas, porque los dólares los necesitamos. ¿Pero qué, qué margen y qué posición tiene Argentina eh, hoy? ¿O ¿Cómo lo a ves? Ver, el potencial es, eh, es muy importante en términos eólicos, no solo en la Patagonia. Hay, hay un potencial. La Patagonia por ahí es el lugar por excelencia, más, en algunos lugares el recurso es tal que no lo vas a poder aprovechar todo. El potencial es, en el norte tenés mucho potencial solar. Pero también hay otro potencial que tiene que ver con eh, todo lo que es bioenergía de segunda y tercera generación. O sea, la que conocemos eh, más familiarmente como ser eh, el bioetanol de caña o el... Eh, biodiesel de soja, tiene un problema, que es la ocupación de tierra y eh, la puja con eh, los alimentos. No solo, por el, en la Argentina, en Brasil, no va a haber problema de seguridad alimentaria, pero puede haber problema de precios, porque esa competencia por, el, por la misma tierra te puede subir los precios eh, brutalmente. El potencial de Argentina es... Eh, digamos es eh, eh, muy interesante el tema es necesitas plata para hacerlo y necesitas hacerlo de forma que se te, vaya, se te vaya la menor cantidad de dólares afuera o sea, necesitas eh, de alguna manera internalizar eso de una manera importante a ver, la capacidad técnica existe, tenés plantas piloto en pico truncado en eh, eh, Diadema ahí cerca de Comodoro Rivadavia, y hasta en la base Esperanza para fabricar hidrógeno verde a partir de energía eólica. Eh, tenés INBA. Eh, la capacidad ten, eh, tenés el centro atómico Bariloche, que la A ver, Bolsic, que hace 40 años viene trabajando en el tema hidrógeno, que tenía un Renault 12 que andaba a, a hidrógeno. Eh, es el que formó a, a, a toda la gente, digamos, que hoy está trabajando en el Centro Atómico Bariloche en temas de hidrógeno. O sea, el potencial es, es, es importante. Hay otros temas que juegan en esto. Uno, el tema de esto, la energía de respaldo. O sea, eh, acá eh, en un momento se jugó, sobre todo en la década del 90, se jugaron todas las fichas del gas natural. Después nos quedamos... Sin gas, porque te, encima te, te habían chamullado con la verdadera reserva. Eh, pero hoy en día el insumo crítico del de sistema energético argentino es el gas natural. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque la Argentina, usando la reta petrolera de IPF en algún momento, tuvo una diversificación en aquellos lugares donde el gas natural llegaba, porque todavía el NEA, lo tenemos prácticamente aislado del tema del gas natural, eh, eh, el porcentaje de población en la Argentina que accedió en algún momento al gas natural, después eso digamos solamente se justificó si el gasoducto troncal eh, era negocio, o sea, eh, Salta y Jujuy por la exportación a Chile en algún momento parte del litoral por la exportación eh, a Brasil, eh, pero esa presión sobre el gas natural existe. El tema es cómo hacer para que esta intermitencia de lo renovable eh, igual no implique un aumento muy importante de la tarifa en un momento en el cual todavía la gente está saliendo... Apenito está sacando la cabeza eh, afuera de estos dos años, y eh, a ver, ¿cómo hacer para generar las inversiones suficientes para explotar todo eso? Porque, a ver, si tuviéramos plata para subsidiar... Eh, todo esto no habría problema, pero eh, tenemos estamos teniendo restricciones, de, de, de, de, de nos, nos están peloteando de diversos lados, digamos. Leónidas, muchas gracias por esta conversación muy interesante. La verdad es que es un panorama, como lo explicabas vos, recién complejo, pero no por ello eh, completamente incomprensible o, digamos, inasible. Algunas no, cosas... Y... Podemos, podemos interpretar, ¿no? Y perdón, tampoco quiero dar una versión pesimista. O sea, eh, el tema es complejo, pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Por el lado de la eficiencia sí. energética, por el lado de la diversificación eh, de fuentes, eh, hay que encontrarle la vuelta. No, no podemos, a ver, quedarnos con... Y bueno, eh, eh, esto es una maldición de los dioses, eh, ¿qué le vamos a hacer? Esto no tiene... Eh, solución. No es no ese es el mensaje que hay que dar. Gracias a ustedes de vuelta por la invitación. No, no, Leonidas, muchas gracias a vos por darnos este ratito, por hablar de estos temas tan interesantes, así que te dejamos un abrazo y un, un gran saludo. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Eh, a Leonidas Osvaldo Gilardín, eh, el economista especializado en temas de medio ambiente, cambio climático, investigador del CONICET, Fundación Mariloche. Y también participa el grupo de expertos del IPCC y estuvo con nosotros acá en Economía de Bolsillo hablando de temas ambientales, energía, economía policística, una variedad de temas que realmente pintaron un panorama muy interesante en el sentido de su complejidad y su profundidad. Así que un gran gusto por hablar con Leónidas. Ahora vamos a un separador y volvemos con unos datos muy interesantes de Gabriel Paitman.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 eh, respirar profundo y volver a la carga con, con más datos económicos, ahora de la mano de Gaby Bateman con sus con sus informes sobre consumo, estructura del consumo, eh, que es realmente muy interesante. Gaby, ¿qué, qué tenés para contarnos al respecto? Sí, eh, un poco, a ver a como vos decías, Ina, son datos muy interesantes que me parece que por ahora no están tan difundidos y que hay mucho para analizar. Porque el, el, el INTEC eh, realiza cada 10 años aproximadamente una encuesta de gasto de los hogares, que es un insumo fundamental para hacer estimaciones, por ejemplo, de cómo se estructura la canasta básica alimentaria de la población argentina, y hacer seguimientos también de hábitos eh, de consumo, y permite ver... Eh, cuáles son los principales componentes que forman parte de las canastas de consumos de la familia y por ahí diferenciar un poco de lo que es la perspectiva de la habitual canasta básica alimentaria y los niveles de pobreza e indigencia, para ver también las diferencias que hay en las participaciones de eh, los consumos en el total de gastos de las familias y a partir de ahí ver un poco los determinantes. Eh, esto es un poco, el, venimos haciendo un ejercicio en este sentido porque... Eh, se está trabajando con algunas estimaciones en, la, en los consumos de las canastas de la familia de menores ingresos en la ciudad de Paraná. Entonces queríamos tener un, una punta de comparación y nos pusimos entonces a procesar esta, esta información del Encuesta de gastos hogares del 2018. Y, a ver, hay unos primeros datos que nos llamaban la atención y que me parecía algo interesante para comentar unos minutos acá. Eh, es eh, un cruce de la información que es, eh, los gastos que... Eh, que están los bares divididos en 12 grandes divisiones en función también de eh, una, eh, una estratificación de la población en función de, de los niveles de ingreso, de los niveles de gastos es lo que se conocen como los percentiles, los deciles o los quintiles de ingreso, es decir, de el 10% de menores ingresos comparado con el 10% de mayores ingresos o los valores promedios del país y acá es muy interesante cuando uno ve por ejemplo cuáles son los gastos que van a ver, cambiando la composición de eh, los pesos que tienen esto, en, esto de estructura, en estas estructuras de, de ingreso y de gasto. Claramente, en los, a ver, en, en, en los grupos poblacionales de menores ingresos y de menores gastos, el mayor peso está dado principalmente en alimentos. En los grupos, por ejemplo, entre el, de la mitad de la población de menores ingresos, los alimentos representan arriba del 30% sistemáticamente, un promedio del 33-34% es explicado por el gasto en alimentos. Mientras menores los niveles de ingresos, más mayor es el porcentaje que se explica de la participación del gasto en alimentos. Yendo de hecho, el, el, decil, el primer DECIL explica el 35% y el DECIL 10 explica solamente el 15%. Es decir, se reduce la mitad de la participación que hay en alimentos entre el de sin más de menores ingresos y el de mayores ingresos eh, qué es el, la división que mayor se diferencia, es decir mientras más ingresos tiene eh, un hogar, menor es el cambio que se da a lo largo del de consumo de alimentos, mostrando que el consumo de alimentos no es algo eh, tan elástico en términos de ingresos ¿no? eh, entonces lo que cambia en la composición es el peso que hay en la totalidad de los alimentos ahora ¿Cuáles son los otros gastos que, por un lado, tienen esta misma estructura, es decir, que se concentran en los deciles de menores ingresos, y cuáles son los contrarios, los que compensan esta diferencia, porque si uno unos tiene un porcentaje mayor, tiene que compensarse nosotros. El otro que muestra también una tendencia con mayor peso hacia los de menores ingresos es el gasto en vivienda. El gasto en vivienda tiene un peso muy importante también en los deciles de menores ingresos, tanto que en eh, el promedio de los primeros cinco deciles es del 20%, incluso llega a ser del de 25% para el decil de menores ingresos. Mientras que en el 30% de mayores ingresos, esa participación baja y es del 13% en promedio, e incluso en el decil más alto, es decir, el 10% más rico, es solo del 10% el gasto en vivienda. ¿Y en cuál se compensa? se compensa principalmente el gasto en transporte. El gasto en transporte gana mucho peso en lo que es en los desiles de mayores ingresos. Llega incluso a representar el 20% del gasto del decil de mayores ingresos. Acá todavía no llegamos a interiorizarnos en cómo se compone dentro de estos desiles ese gasto en transporte, pero una primera, a ver, una, una primera lectura, una, una hipótesis que se podría plantear es eh, la compensación que hay de un tram, del pago de un transporte público hacia pagos de vehículos individuales que implica escalan rápidamente en lo que son las estructuras de consumo y las estructuras de gasto. Y en lo que son gastos un poco más estructurales en términos de hábitos de decisión, en los términos de eh, consumo público, consumo privado, lo que se ve claramente es... Eh, el peso que tiene el gasto en educación en los distintos deciles. El gasto en educación en torno a, entre los eh, en, la, la, en la mitad de la población de menores ingresos, es un gasto de muy, bajo, muy baja incidencia. No pasa del 1% en ninguno de los deciles de menores ingresos, de la mitad de menores ingresos. Y de los de mayores ingresos, llega incluso a representar hasta el 5% en eh, el decil más alto, pero los deciles anteriores entre el 4 y el 3,5%, mostrando también una clara decisión de una profundización del gasto en educación compensando la salida de, o el retiro de la educación pública hacia la educación privada. Eh, y esto es los principales que componen esa diferenciación. Hay otros que también tienen esa misma tendencia, pero con menor peso, como es el gasto en recreación y el gasto en restaurantes y hoteles y ese hábito de consumo y también tiene un peso similar al de educación el gasto en salud el gasto en salud también es un gasto que en los deciles de, eh, de la mitad de los menores ingresos es un gasto que re representa en torno al 3-4% y crece hasta el 7-8% se duplica a los deciles de mayores ingresos está con una doble explicación también por un lado eh, lo que decíamos de la educación pero por otro lado también una diferencia, en la esto también, hipótesis pero con algunos datos sueltos que, que estábamos observando, no del todo analizado eh, mayor peso de población de mayor edad en los deciles de mayores ingresos y de mayores niveles de gasto entonces, eso es un poco lo, lo que estábamos viendo hasta ahora, también lo analizamos un poco para Entre Ríos, que, que replica esta, esta lógica, pero pensando todavía en eh, esta estructura interesante ¿Qué nos queda un poco para adelante para ver? Ver cómo evolucionó esto en los últimos años. Eh, el INDEC deja a disposición las bases de los años anteriores, entonces sería interesante ver si hay algunas divisiones o algunos cambios en los hábitos de consumo que eh, se están dando cuenta en función de, de, eh, de estas bases. ¿no? Así que, bueno, eso es lo que queríamos comentar. Eh, Gaby, una cuestión antes de ir a la tanda. Si uno tuviese que... Digamos, encontrar una estructura, diría que en los deciles más bajos predomina vivienda y alimentos, ¿no? Como de los dos grandes componentes. Y en los más, en los más altos predomina, eh, bueno, alimentos, pero en mucho menor medida. Y eh, transporte, digamos, es el peso más importante. Mira, en el decil más alto se gasta más en transporte que en alimentos, en términos de porcentaje. Ah, gasta un 20% en, en transporte y un 15% en alimentos. Y en el decil 9... Un 16% contra un 19%. Son bastante parecidos. Sí. Claro. A mí o sea, me llamó es... la atención lo de transporte y cómo crece en los últimos deciles. Uh -huh. Sí, sí. Evidentemente, el gasto de combustible supongo yo que debe ser el más importante, ¿no? Sí, sí, sí. También hay una escala de... de a ver, de, de autos más caros, seguros más caros, patentes más caras que, a ver, escala bastante rápido ese, ese tipo de gasto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy interesante, Gaby, porque, bueno, da cuenta de que... Que hay que ser muy cuidadoso también con la política, porque si uno lleva una política de ingresos orientada a, a, bueno, a pues yo, castigar algún tipo de consumo, puede pegar más en sectores más vulnerables. ¿no? Ah, y, y, eh, y por eso también la política de precio de alimentos, que es muy importante, que también si bien lo hemos mencionado un montón de veces acá, de, de la canasta exportadora de Argentina, de la incidencia en los sí, precios sí, de los alimentos... Sí. Sí, la población de menores de ingresos, eh, eh, el 35% de ese gasto en alimentos, claramente ahí se ve compensado, más allá de las estructuras impositivas también que un poco van eh, de la mano de eso, pero que también eh, vienen a, otra, a otro capítulo de este análisis que sería la diferencia entre gastos de ingresos y capacidad de ahorro que tienen las familias. Claro. Bueno, muy interesante, Gaby, la verdad es que me parece que hay que seguir profundizando en estos temas porque hay que estudiar en profundidad la estructura social y sus relaciones con eh, las variables típicas claves de la economía, de la economía política, eh, los patrones culturales que ordenan un poco ¿no? la estructura socioeconómica y eso muchas veces pasa por alto en, desde el, en, la, en el discurso económico convencional. Así que creo que es un gran aporte y vamos a seguir profundizando. Vamos a una tanda y volvemos un ratito con nuevos datos y, y otros, otros análisis ahora por cuenta de Claudio Coronel.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 Es Configerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Graciela, trabajadora social, deportista, trabajo en la ENET número 1 de Paraná y junto a Juan queremos que vos seas el protagonista de la Entre Ríos que se viene. Juan Manuel Rossi, Graciela Brafa, candidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Lista 50, Partido Socialista, Podemos Entre Ríos.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 académicas y literarias adquiera sus libros online de una manera rápida y segura ahora también con tarjeta de crédito visa Eduner Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral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 Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galear, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos. Votemos el Frente de Todos. Votemos para adelante. Lista 501. Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El Frente de Todos, al igual que Juntos por Entre Ríos, demostraron estar a favor de las políticas extractivas. Luchemos por otro modelo productivo, sin agrotóxicos ni transgénicos. Con la izquierda, vamos por una reforma agroecológica integral para que el pueblo decida qué...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 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votemos el frente de todos. Votemos para adelante. Enrique Cristo, Carolina Gallar, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos. Lista 501. Frente de todos. Hasta las 21.30. Economía de bolsillo. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Estamos en el tercer bloque de Economía de Bolsillo, por todas las radios de la UNER. Eh, en este caso vamos a hablar con Claudio Coronel, él va a traer su, sus datos de la semana, eh, uno de los datos probablemente más importantes de la macroeconomía argentina y que, eh, que seguimos mes a mes eh, y que básicamente él sigue mes a mes, que nos trae siempre análisis en profundidad. Así que queremos conocer, Claudio, qué está pasando o qué estás viendo vos en, en relación a la inflación, un tema que está en la primera plana, digamos, ¿no? de los temas macroeconómicos en la Argentina. Gracias, Ignacio. Sí, eh, dato un poco alentador realmente, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Este 3,5 que es igual del mes pasado, a ver, podría haber sido más alto, no, pero sigue siendo un valor eh, muy elevado, sí, realmente pero hay algunas cuestiones sobre las cuales tenemos que precisar antes por ahí de sacar, eh, sacar conclusiones, ¿no? En primer lugar, la inflación eh, interanual, ¿sí? Está en valores realmente altos, estamos en un 52,1%, ¿sí? Eh, nos mantenemos en promedio del 50 prácticamente hace cinco meses, ¿sí? Una inflación muy alta lo que es razonable lo que ocurra porque yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando se mira la inflación interanual porque no siempre la inflación interanual explica la tendencia muchos se confunden, dicen no, pero si estamos no hay que mirar la interanual sino hay que mirar mes a mes y además hay que descontar los meses estacionales, que de hecho estos son meses estacionales cuando uno mira los datos y, y piensa en los valores que podemos encontrar no vamos a explicarlos de este mes, pero me interesa esto particularmente cuando uno mira eh, los datos eh, y se pregunta, bueno, ¿vamos a terminar una inflación arriba del 50%? Es probable que no, ¿sí? Es probable que no. Eh, estemos muy cerca, pero es probable que no porque eh, en realidad cuando uno mira los meses, porque a ver, la interanual toma 12 meses, entonces nos vamos corriendo mes a mes y, vamos, y, y, y se van cambiando meses como fueron noviembre y diciembre del año pasado, ...muy elevados, noviembre del año pasado fue del 3,2% y diciembre fue del 4%. Es decir, si en noviembre y diciembre tenemos valores que estén rondando el 3%, ¿sí? o por ahí por debajo, podría incluso impactar estos congelamientos de precios, eh, podríamos estar diciendo que a fin de año, en este año, la inflación fue por lo menos más baja que la del 2019. Sería un dato importante eh, decirlo, ¿sí? porque... Ya vimos que en cuanto a lo que es la cuestión inflacionaria influyen muchos factores, la inflación internacional es uno de ellos, eh, y factores internos como la recomposición de márgenes y la propia dinámica eh, argentina, y también hay una presión de costos más allá de los energéticos, en algunos sectores hay una presión de costo como el caso, por ejemplo, de vestimenta. Vamos a ver un poquito qué explica la inflación esta que, que estamos viendo cuando uno mira los datos de la... Eh, digamos, cuáles son los, eh, digamos, rubros que más aumentaron. Nos encontramos con que vestimenta aumentó un 5,1%, fue el que más aumentó, pero, como les digo, los meses de septiembre y octubre, lo que es vestimenta es estacionalmente alto, ¿sí? Siempre va, eh, aumenta en estos meses. Yo cuando uno mira, eh, por acá yo tengo desglosado por, por algunos rubros, cuando uno se pone a mirar vestimenta, encuentra con que el alza, por ejemplo, que tuvo en septiembre y octubre de, de este año, están por debajo del alza que fue el 2019, por ejemplo. ¿sí? Y, y de hecho muy cercana a la de el año pasado, que recordemos que la inflación empezó a acelerarse a partir de septiembre, octubre. Es decir que, si bien es un valor muy alto, cuando uno mira eh, lo, los datos históricos de los altos que tiene, por lo menos hasta el 2017, eh, no, no parecerían estar muy por encima de lo habitual para, para este rubro. Así que eh, sería de esperar si no pasa nada raro eh, y que si se empiezan a normalizar un poco los precios internacionales en algún momento... Eh, digamos la, la presión por este rubro que es muy importante eh, comience comience a bajar y volvamos a tener en los próximos meses quizá repito lo que es vestimenta y, y calzados eh, balones cercanos al 2% ¿tá? como una inflación relativamente normal para la para argentina 2% mensual estoy hablando no bien en cuanto a alimentos alimentos volvió a subir bastante ¿Sí? Eh, y eso que hubo algunos acuerdos ahí en el medio, subió 3,4%, o sea, un 0,1% menos que lo que es el nivel general, es muy importante, es muy fuerte, esto impacta, pero bueno, de vuelta, también acá impactan algunas cuestiones eh, bastante, digamos, estacionales en principalmente lo que son verduras, tubérculos, pan, cereales, frutas, carnes y derivados, eh, ...aumentaron, pero es de destacar que subió mucho, atención, trabajadores de la mañana, subió el café, subió la hierba, el cacao, el azúcar, han subido bastante, son los que más explican, pero también hay un, hay, hay un poquito de componente estacional... Y los otros rubros que sí subieron más que la inflación fueron salud, un 4,7%, recuerden que había acordado ciertos aumentos de las prepaga, por eso está pegando muy fuerte, lo que es restaurantes y hoteles, también por la reactivación propia, digamos también lo que es recreación y cultura subido un 4%, son, eh, digamos, componentes de la inflación que no es sorprendente que tengan estos valores, porque responde a una reactivación natural de estos sectores, dado una, una situación similar, es decir, no, no podemos pensar que estos aumentos de estos rubros que han subido tanto persistan en el tiempo. Es decir que el, el aumento que tenemos en este mes viene con su persistencia, digamos, de inercia, pero los factores que mayormente explican ese valor son o estacionales o están respondiendo a una salida de una situación como fue la pandemia donde prácticamente no había actividad y por lo tanto tampoco había precio y hay que convalidar con márgenes, eh, recomponer... En ciertas situaciones, obviamente, cuando hay mayor demanda, generalmente es el momento donde se, aproveche, se aprovecha, digamos, el aumento eh, de lo que es los precios. Les decía, en general, la inflación cuando uno mira mensualmente, eh, uno observa que desde marzo hasta agosto había esa caída y en estos meses estacionales subió. Lo que yo pienso, digamos... Eh, estamos en Argentina, por eso digo, es lo que pienso, no, no, no quiero asegurar nada, que es probable que en los próximos meses, no sé diciembre, no me juego a diciembre, si no tenemos nada raro en el tipo de cambio que no debería haberlo, de hecho yo pienso que la semana que viene el blue debería bajar, eh, no veo valores muy por encima de los que vimos, probablemente estén en torno al 3%, eh, y podamos llegar a cerrar el año con una inflación acumulada menor al 50%. ¿Sí? Y, eh, bueno, es una mala situación, pero podría, podríamos estar pensando ya en normalizadas ciertas situaciones, en iniciar algún proceso como para que la inflación vaya descendiendo, de nuevo, siempre y cuando no tengamos turbulencias en el tipo de cambio. Sí, hay que agregar, Claudio, que si bien es posible de que, como vos indicás, que pongámoslo el próximo año o en mediano plazo, ¿no?, que haya una estabilización del, de la tasa de inflación en torno a lo que es comúnmente atribuible a la puja distributiva. Es Exactamente. Decir, a ese 15, 20% del peor momento, 15 20% del peor, 15% del mejor uh -huh. de, eh, de la puja. ¿no? Pero, ojo, porque si estamos en un contexto de commodities altos, no, de precios altos en los commodities, se hace un poco más difícil. ¿no? Porque uno... Ahí la eh, evitar es lo, lo que hablamos de con Pedro, no se hace complicado poder eh, aislar completamente los precios de los alimentos locales de lo que ocurre a nivel mundial. Eh, es muy fuerte la presión, no los, los, es muy atractivo el mercado internacional. Yo, alguna cuestión de algo, para que tengamos en cuenta, cuando fue la crisis de la patata en, en Irlanda fue un año de extremadamente buena exportación al resto del mundo. O sea, no es que no había parada, digamos, ¿no? Básicamente eh, se, eh, se priorizaron los mercados internacionales y fue una, fue una hambruna, digamos, de grandes proporciones. Es decir que, ojo, con el, que no, no, no siempre es tan sencillo poder asegurar, eh, eso requiere, hoy en día eso no va a pasar, por supuesto, existen mecanismos institucionales para tratar de cuidar de alguna manera el mercado interno, pero pero no es, no es posible aislarlo completamente De de que si hay una, una tendencia de alza de los precios de los alimentos va a haber y si hay eh, algún tipo de entendimiento entre el los productores del de bosque Inga parece que está está teniendo algún problema de, de... sistema constitucional de, de, de, de transferencias. Igna, te estamos perdiendo. Igna, Igna parece que lo, lo perdimos. Eh, no sé si no fue Igna Ahí A ver, ahí volvimos. Eh, agrego, sí, lo, lo, que, lo que decía Ignacio es muy cierto. Yo también comentaba de que dependemos mucho de que haya alguna normalización... Eh, a nivel internacional, claramente eh, la pandemia generó un, un, un shock muy fuerte a las estabilidades macroeconómicas de los países que tienen estabilidad macroeconómica, y imaginémonos lo que es Argentina que no tiene estabilidad macroeconómica de ningún tipo y sostiene unos niveles eh, de inflación realmente muy, eh, muy elevados, así que por eso yo creo que eh, si sí es cierto si el año que viene mantenemos commodities altos va a estar bastante difícil y un dato más un dato más a tener en cuenta ojo con el tema tarifario no eh, la inflación en lo que es energía combustibles todo ese renglón que, que engloba toda esa parte incluso vivienda agua gas eh, ha tenido aumentos ...interanuales por debajo del 30%, frente a interanuales alrededor del 50%, así que puede haber ahí una cuestión de, de precios relativos, recordemos que hubo alguna puja incluso en el gobierno respecto de si debieron o no aumentarse, recuerden que hubo ahí como un ruido político entre eh, Basualdo Hijo, que estaba eh, en la Secretaría de, de Energía, y Guzmán, ahí como que había querido removerlo, según sale por los medios, no sé, pero que existía alguna tensión respecto del de sostenimiento de tarifas, hay que tener eh, cuidado con eso, de, digamos, no podemos atrasar tanto lo, los precios relativos, ni se puede sostener... ...el tema de la, de la energía por mucho tiempo... ...pero bueno, son todos factores que están ahí... ...y dependemos de muchas cosas que son exógenas... ...lamentablemente, Inna. Claudio, ¿me escuchan? ¿O oh, David, me escuchan ahora? Te escuchamos perfecto, Inna. Adelante. Fuerte, fuerte. Bueno, fuerte perfecto. Tarde. Bueno, voy a aprovechar ese pie que... ...de que me estabas comentando vos... ...el tema de energía para para hacer un comentario... acerca de la inflación en los Estados Unidos... Pero ...para tomar dimensión, digamos, ¿no? De cómo viene la mano... Estados Unidos tuvo inflación en estos últimos días, comunicada, digamos, por, por todos los medios de comunicación, que fue básicamente noticia a nivel mundial, que el índice de precios del consumidor llegó a un, un anualizado del 6%, ¿no? Y si tomamos, eh, esos todos los términos, si tomamos energía y alimentos es del 4,5%, más importante eh, estuvo explicada fuertemente por energía y alimentos. Eh, entonces, la pregunta que uno se hace es cuáles son los fundamentos de este, esta, de este aumento de precios y en general uno puede eh, encontrar, digamos, en la opinión pública o en la opinión publicada cuál es eh, la emisión monetaria en el contexto de la pandemia, es el argumento principal. Y bueno, vamos a, a preguntarnos si realmente es esa es la emisión. Primero que podemos ver, por ejemplo, en el caso norteamericano es qué pasó con la capacidad, con la producción industrial y la capacidad instalada. Porque normalmente más dinero, ese dinero se utiliza con mayor eh, demanda, digamos, de, la, de productos, eso mayor demanda de productos, aumenta la, la, la, la presión sobre un producto disponible y eso hace aumentar los precios de los productos. Bueno... Como para que nos demos una idea, la capacidad instalada en Estados Unidos, utilizada, hoy está en niveles del el 76%. Pero niveles que, en términos, digamos, de recuperación económica son muy malos. Este, este, en general, eh, digamos, en promedio, en promedio, en la década del 70, en la década del 70, los niveles de ocupación eran del 85%. En promedio, en la década del 80 eran del. Eh, de lo, un, poco, un poco más del 85% el promedio de la década del 90 del 80 y algo por ciento 83, 84% después cayó fuertemente en, el 2000, en la década del 2010 en, y se situó en torno al 77% y hoy estamos todavía por debajo de ese promedio que es un promedio relativamente malo es decir, Estados Unidos hace mucho tiempo que no ocupa fuertemente su capacidad instalada y precisamente no lo ha hecho en un contexto deflacionario, es decir, un país que está en una suerte de eh, incapacidad para poder ocupar todo su producto, eso de alguna manera ha restringido ampliamente la capacidad de negociación, digamos, de la fuerza de trabajo, y eso, por supuesto, des desactivó lo que podríamos llamar el componente distributivo de la inflación. Sin embargo, si uno analiza la evolución de los salarios en Estados Unidos no siempre ha sido, eh, no es estable, no es completamente estable. Eh, en general, los salarios industriales han perdido eh, significativamente después de la, de la crisis de la década del 70 y el cambio de política, digamos, a, a, eh, en la década del 80. Y, eh, como para que nos demos una idea, los salarios industriales en Estados Unidos hoy, ¿no? en el día, al, al día de la fecha, eh, están, vamos a tomar un... déjenme que lo pueda ver, no me está prometiendo acá la, la computadora, pero estamos en niveles compatibles con mediados de la década del 80. Es decir, después de haber caído significativamente, se recuperan después del 2014 y eh, hoy recién están alcanzando los niveles de 1980 los salarios industriales. Es decir, un estancamiento de los salarios industriales en relación a la producción en relación a la producción per cápita que es fenomenal por otra parte tenemos una mejora así del resto de los, salarios, digamos, de los salarios de de toda la economía ¿no? de, de el, el, todos los empleos full time eh, que han, han mejorado digamos paulatinamente esos salarios pero hasta ahí nomás digamos con un aumento en promedio de digámoslo así de un 10% un poco, <coughs> un poco menos del 10% en, en todo el periodo es decir desde los 80 hasta los 2000 pero hubo un cambio fuerte en los salarios, que fue realmente notable, allá por el 2014. Y en el 2014 todos los salarios empezaron a aumentar. Por supuesto no hubo inflación. Entonces la pregunta ¿por qué aumentaron los salarios en aquel entonces? Y sin haber inflación. Bueno, cuando uno va a ver qué es lo que pasó en 2014, que aumentaron los salarios, es que bajó significativamente el precio de la nafta, y eh, básicamente de los combustibles momento en el cual Estados Unidos se logra la, el autoabastecimiento energético y se pincha la burbuja de los commodities reduciendo drásticamente el precio del petróleo y el abaratamiento de los costos cuando uno va a ver hoy las circunstancias de los salarios norteamericanos si sobre todo si ve el salario industrial y después de haber pasado la pandemia y los, los subsidios, los subsidios perdón, contra la pandemia eh, sí. Eh, después de haber pasado digamos el, el, el periodo de aumento de salarios a la pandemia y habiendo retomado los niveles normales, lo que tenemos no es un aumento de salarios muy significativo como para explicar la inflación. La pregunta es, ¿qué está explicando la inflación? Bueno, es muy sencillo. Basta ver los costos del combustible el, y en particular, digamos, el índice de precios vinculados a los combustibles. Eh, cómo ha aumentado significativamente, y si uno va a ver exactamente el valor, que es lo que encuentra, es que han aumentado un 3,2%, siendo el principal componente de la inflación, llevándolo a los niveles prácticamente previos al 2014, cuando aumenta, eh, cuando comienza a mejorar, digamos, el poder de los salarios eh, de los trabajadores norteamericanos. Por lo tanto... Es más o menos evidente que se trata de una inflación de costos que está poniendo de alguna manera en vino la estabilidad de los precios norteamericanos en el marco de una salida de la pandemia, pero sobre todo muy vinculado a eh, las dificultades en los mercados energéticos que estuvimos analizando hace un ratito con Leónidas y que, como vimos, supone una complejidad eh, un, poco, un poco mayor. Así que eh, hasta acá el breve resumen también de cómo la inflación de costos golpea en el país en la principal potencia y también en otros países europeos eh, muy importantes. Y se nos acabó el programa. No sé cómo lo vieron ustedes, muchachos, pero se nos fue rapidísimo este programa, volando. Pensé que, que, que íbamos a poder hablar con más tranquilidad con solo dos entrevistas, pero llegamos con lo justo. Creo que fue bastante digno el reemplazo de Ceci. <risa> Creo que le no, no, hicimos no, bastante bien. No nos va a retar tanto. Pero no, no tiene ningún, no tiene ningún miedo, Ceci, de quedarse sin el, el puesto, porque eh, lo hemos logrado, pero con, con, digamos, con lo último, ¿no? Con, lo, <risa> <risa> bien, con el último bien, tirón. Bien. Eh, así que bueno, eh, mientras tanto, por ahora y hasta la semana que viene, no, la otra semana, por la semana que viene juega Patronato, así que vamos a estar escuchando el partido de Patronato, pero hasta en la próxima entrega, eh, los saludo. Eh, atentos a la economía, a la política, a las relaciones internacionales, a energéticos, a todos los temas que nos interesan en la economía bolsillo. Así que básicamente los saludo, Gaby, Claudio, hasta la próxima